Cuando podemos compartir con todos ustedes el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio, este debate de lunes a viernes, 12 del día, a 3 de la tarde. Son 3 horas de pura candela, 910 en el, en el AM, en la ciudad de Medellín. Y a través de nuestra señal virtual para el mundo entero, www.ratagol.life. Bueno, y los domingos en vivo en directo, a través de Teleantioquia, TV, en grande. En todas las transmisiones de fútbol. Con Nacional Medellín desde el Atanasio y desde cualquier estado del mundo aquí en 910. Hoy Nacional cayó frente al equipo del Deportes Tolima. Perdió 1 por 0. Yo no sé, me parece que ya como que en la notaría, una notaría, no sé si es de Medellín, o de Ibagué, ya está registrado, patentado, la paternidad del Tolima sobre Nacional. Le ganó 2-1 hoy el Tolima al Atlético Nacional. Dos goles por uno que es nacional y ni aquí ni allá no puede nacional con el Tolima. Eh, el Junior en este momento está ganando el partido 2-0 sobre el Deportivo Cali. Son los equipos del mismo grupo. Por otro lado, ganó Millonarios al América y el Unión Magdalena también jugó el día anterior. El, el, el equipo de Santa Marta que ya tampoco tiene ninguna... Opción, empató con Millonarios 1-1. Millonarios es el líder, así que vamos a ver el miércoles, se baja el talón y vamos a saber quiénes van a ser los dos finalistas. Eh, Colombia hoy eh, doblegó desde el cobro del punto penal a Nueva Zelanda en el campeonato del mundo sub-20 que se juega en Polonia. El partido quedó 1-1, se fue a la largue, terminó 1-1. Y después del cobro del penal, pues bendito sean mi Dios, gracias al Señor, nosotros le ganamos a los suecos porque hasta... Es que ni siquiera sabemos cobrar penal, dice, ni siquiera entrenan en la selección los cobros. De esto vamos a hablar en algunos momentos acá en el Superdorate, el programa diferente a todos los invito ya para que marquen nuestras líneas telefónicas y participen de los premios que vamos a entregar esta noche entre las personas. Que nos llame a nuestras líneas telefónicas. Así que vamos a estar entregando los premios y me colocan las líneas ahí para que los oyentes vean en pantalla. Si es ese 232-4604, 236-4604 y 018-051-5015. 018-051-5015. Esas son las líneas telefónicas que tenemos habilitadas para los televidentes que a esta hora pueden sintonizar. Y bueno, le damos la bienvenida al hombre que va a monitorear el chat. Está interactuando con los cibernautas a esta hora. Don Elkin Labo, buenas noches. Bienvenido al debate. Hola, don Rafa Gol. El saludo cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, televidentes, internautas. Este es el súper debate con los temas polémicos del día. Recuerden nuestra cuenta en Twitter arroba rafagol Linares, nuestro Facebook, el Facebook Rafa Gol al aire, ahí pueden participar en nuestra pregunta pensando en grande con Rafa Gol a propósito de la Copa Sudamericana, ¿cuál es el último campeón, el campeón actual del segundo evento más importante de clubes en el fútbol de nuestro continente, en la Copa Sudamericana, pistas brasileño, brasileiro. Es el actual campeón, un equipo de ese país en la Copa Sudamericana. Del equipo Atlético Nacional, pues se terminó como se comenzó en esta segunda fase del campeonato colombiano, con vergüenza. Jugadores que les ha pesado la camiseta, técnicos el anterior y el actual que le dieron la oportunidad, pero no leyó el partido porque sacó jugadores que debieron haber salido mucho antes. Hablando de Lucumí y del de señor Mafla, como el delantero y lateral de Atlético Nacional. Pero la, la culpa no es del técnico el que dirigió hoy. La culpa es de una gran cantidad de jugadores que no supieron valorar el estar en un equipo muy grande, el equipo más grande del fútbol colombiano en materia de títulos. Hay algo muy curioso. Los únicos jugadores hoy, domingo, que se salvan, que pertenecen a Nacional, son de la Selección Juvenil de Colombia. ...porque Reyes, defensor central que lo querían extraditar, marca gol en los 120 minutos... ...porque Mier, el arquero de Colombia y juvenil, ante Nueva Zelanda tapa dos acciones de penales... ...y porque Perea y el jugador Cuesta, capitán de Colombia que pertenecen a Nacional Juveniles... ...marcaron en la definición o en los 12 pasos en los penales y les fue bien... ...porque en el juego ante el Tolima como siempre, nacional en los últimos partidos, una decepción... Cambio radical, 180 grados, necesita Nacional en tema de jugadores del Medellín. Estuvimos en la rueda de prensa, finalmente, de Adrián Arregui, nuevo volante de primera línea. Le pregunté sobre este jugador al cuerpo de técnicos de Independiente Medellín. Hablan de un líder en la cancha. Eso esperamos que lo sea en el equipo rojo de Antioquia. Este es el súper debate, señoras y señores. Bueno, muchas gracias, Don Elkin. La voy. nosotros vamos a ir al debate. vamos.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 Bueno, y también estamos con Global Sport, líder en mercadeo deportivo. Activación de marcas, patrocinios, mega derechos de televisión, publicidad en vallas electrónicas en todos los estadios de Colombia. Llámenos al 444-6529, 444-6529 de Global Sport.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 Que La fe los va a salvar Hoy no me van a expulsar Porque hoy no tengo nada que refutarle A la procesión Que lleva en hombros El ataúd de Atlético Nacional Hoy a los ¿Cómo es que llama eso? Los que cargan ataúdes y Que llevan eh, a, a los destructores, mejor dicho, de este programa Hoy no tengo nada que refutarle no Porque todos. tiene razón Tiene razón en lo que vayan a decir De Atlético Nacional es que hoy fue la mata Hoy fue la, ta la, la tapa Cuando hay una pequeña opción Una lucecita en el camino Pues uno dice Me pego de esa luz A ver si la encuentro Si la logro atrapar Pero la vergüenza hoy Fue la palabra Menos Apreciada En Atlético Nacional Hoy la vergüenza el orgullo del deportista El deseo De, de hacer algo por, por una causa Hoy fue Pobre Nacional Digan lo que quieran Charrúa, Osorio, Velosa Digan lo que quieran Que tienen razón hoy ¿Qué, qué, qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar? Estás y lo pan. más grave de todo esto Es que la palabra Que la deberá tener la directiva Del equipo verde Esa palabra ¿Dónde está? Mutis por el foro Mutis por el foro Esta es la hora en que no tenemos director técnico La cabeza que va a tomar el equipo A ver qué puede reconstruir De lo que han dejado Hecho Estos jugadorcitos Que hoy fueron a jugar ante Deportes Tolima de Y me dirán ¿Usted por qué le dice jugadorcito a, a, a Sebastián Gómez? A Alexis Enríquez a Boca Negra, hoy jugaron como jugadorcitos, hoy jugaron como jugadorcitos, cuando más se requería del temple, de la berraquera, de las ganas, del amor por esa casaca, jugaron como unos mansos corderos, frente a un Tolima que arrastraba las piernas, frente a un Tolima golpeado seriamente... Porque ese no pasa de ser un campeón doméstico Tolima no pasa de ser un campeón aquí en la casa nuestra Cuando da un pasito, si queda a Panamá Hasta ahí llega la importancia del deporte es Tolima Y ese Tolima que venía golpeando No le hicimos absolutamente nada Y bueno ¿La reconstrucción cómo va a ser? Porque esto es de reconstrucción ya ¿Quién es el técnico? No, que es que hay una señora en Nacional que dice que ella quiere poner 40 juveniles. Los pusieron este semestre y ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con los peleitos de Nacional? Hombre, y qué tan raro, ¿no? Cuando Hernán Darío Herrera dirigió la Copa Colombia el año pasado y se la ganó. Y se la ganó. Le tenían puesto el técnico al pie antes de que acabara la Copa Colombia. Y ahora el equipo lo maneja año no cualquiera. Le entrega eso a un muchacho que es el menos culpable de toda esta vaina. Él está ahí por accidente, porque es un empleado que le tocó mmm, lidiar con esta carga y le quedó la carga demasiado grande, porque él no, no tiene la noción de dónde está. Se nos perdió el alma, señores. Vamos a ver quién se le mide a esto. Pues la hinchada toda aquí era Juan Carlos Osorio. Y si los jugadores de Nacional... ...querían hoy matar la hinchada... ...la mataron... ...la mataron... ...porque pueden estar seguros... ...que el próximo partido... ...que van a jugar aquí esta semana... ...contra Junior... ...ni siquiera... ...sus familiares... ...los van a acompañar... ...bueno señor González... ...esta semana jugó Nacional también... ...frente... ...al equipo... ...de Fluminense de Brasil... ...hicimos una apuesta... ...precisamente con los hinchas de corazón... ...a ver... ...quién debe ser el técnico Nacional... ...en un momento lo vamos a saber... ...por ahora... Dice Luciano que usted es el sepulturero verde Lo es, no lo es señor Osorio? No. A ver, ¿qué, no, no, qué tiene que decir no, no, ante la debacle ves. nacional y ante la clasificación de Colombia? No, está tan aconductado el señor González que aceptó que usted dijera que aquí en Cámara de Comercio Patentaron ya a, Tolima, a Tolima como papá de nacional y él no, no dijo nada Así que Nacional es el hijo de Tolima patentado en notaría y en Cámara de Comercio. Sí la verdad, pero, sí es la verdad. Pero, pero, oiga, yo Cinco sí que, partidos no, seguidos perdidos que, con Tolima. Pero pero la verdad. Y la sí final. Tengo que decir oiga, el domingo pasado, domingo pasado, le echaron a usted, lo echaron a usted. Domingo pasado, acá en este programa, comenzando, se dio el inicio a la tercera guerra mundial, porque yo dije que Nacional había ganado con mucha suerte en Cali. Y el señor González. Hoy, hoy se está repitiendo lo mismo. Lo mismo. Con la, con la diferencia que hace ocho días. Que diga con la diferencia que hace siete días el señor Bocanegra metió una pelota. Metió una pelota porque los delanteros en Nacional no hacen goles. Entonces. Eso lo dije yo el domingo pasado, lo que se está viendo hoy. Pero hoy el señor González sí. no se enoja. Hoy el señor González no se enoja. El domingo pasado Pero es que hay una se puso como diferencia. una tatacoa y comenzó aquí la tercera guerra mundial. El domingo la pasado ganado. Comenzó en este programa el domingo, el domingo, pasado, domingo pasado Cuando ganamos. yo le dije al señor Pero González que Nacional había ganado de pura suerte. Hoy, ¿qué pasó en, en Ibagué? <ríe> que. Fuera de, que, fuera de que Nacional jugó mal, parecido al domingo pasado, porque la diferencia, miren que aquí estamos de acuerdo todos, no, menos el señor González, no, que, Nacional no bien, que Nacional en Cali no había jugado bien. Nacional en Cali no había jugado bien. Hay una más, diferencia. Es más, misma. cuando vos ya habías eh, ibas eh, rumbo a Belén, <ríe> rumbo a Belén, <ríe> el Charrúa dijo, charrúa dijo, Nacional sea, lo jugó bien a qué hora dice González que Nacional jugó pero, pero ganó, ganó. pero bueno no lo escuchaste porque ya iba rumbo a Belén ganó Entonces, es que la, la diferencia es que ganó ganó así a el se apunta, apunta este a, no, el señor. A, así así se así no, así se apunta no señor, no señor. así no se equivocado. se, equivocado. Ganó. Usted se Usted que no usted es equivocado. Para mí, el ganar no tapa todo, porque yo analizo cómo se gana, cómo se pierde, cómo se empata. Entonces, para usted, tapó todo el triunfo. Claro Pero que ese, tapa todo. Ese es el problema, ese es el problema. Que entonces se obnubilan, porque se gana el partido, y ya entonces todo es color de rosa se tapan los errores y a los siete días tome una bofetada le da hoy Tolima en Ibagué Atlético Nacional que lo tiene como dijo eh, Rafa y usted no se enojó de hijo yo le repito la, bueno, la misma porque pues, eh, espero que no se vayan a enojar pues, conmigo, porque con el patrón no se enojó entonces... pues así como tenemos de papá el Tolima nosotros también somos pa padres de mucha gente <risa> madres de mucha gente oye, no, ay, cojan las oye, estadísticas oye, estará, bueno, cojan las est Estadísticas. Que haya, que haya, Mucha gente, que haya, que haya. uno se pone un uniforme no, rojo, otro <ríe> se pone en camisetas verdes, cojan las estadísticas. No, no, no, no, eso, es que mire, esta patria eso, con Tolima no, no, tiene no, no, que acabarse. No, eso no es consuelo a esta hora. Eso no es consuelo. No vaya a distraer usted, no, no vaya a distraer usted no, el debate. Quiero recordar, porque distraer usted el debate es patrocinar la anarquía la indisciplina que hay en Nacional te Así quiero recordar que somos papacitos de ustedes ¿Ah? hace mucho rato que aquel 27 sí pero ese ah, el 27 ese vale por mil Ves ese aquel 27 porque ese vale por mil ese, ese título ese aquel esa vuelta olímpica que les dimos sí, en sí, su cara sí, no sí, eh, sí, se olvidará nunca sí. esa que tanto el bla, bla bla bla bla ustedes ese, y los, los dos están el... eliminados los dos están eliminados eliminado. callate a ver hombre eliminados los dos los dos Eliminado. Se ha cobrado ah, ah, 40 mil no, no. veces bueno, eliminándolo de los campeonatos. No, no, no, no. Así que no te Vea. preocupes por eso. Eso, eso, de, eso de que Tolomá a, a nuestro estoy padre. en el uso pues. de la palabra, no, señor. Usted se tomó esto por asalto. Vea, y finalmente, este guante de Mr. Villar lo estaremos entregando al final de nuestro programa. Ojalá le toque a un hincha al medio. Pues esperamos que sí. Don Augusto Velosa, ¿cómo vio a Colombia? ¿Le gustó Colombia? ¿Y lo de Nacional? ¿Qué opina? Sí. Dos cositas. Selección Colombia de mayores mañana a las 5 de la tarde contra el eh, amistoso, contra Panamá, que viene de empatar 1-1 con Brasil. Increíble lo de, lo de oh. Panamá. Óigame, eh, y ahí cinco o seis jugadores mañana no podrán estar. Ya lo dijo el técnico Queiroz, ni Jaime Rodríguez, ni Jerry Mina, ni podrá estar Matheus Uribe, ni Borja, ni Davison Sánchez, ni Cuellar, que hasta ahora estos dos últimos hasta, hasta ahora están llegando o mañana llegarán. Seis jugadores no podrá tener contra el conjunto de Brasil. O la sea, selección, le robaron la, plata a los de la selección de mayores. La sí, el día Mundial sub-20, Rafa. Eh, acaban de pero catalogar... Colombia juegas con Panamá, no con sí, Brasil. Sí, bueno, sí. Acaban de catalogar sí. a un jugador colombiano que es precisamente ese sinistero, es un jugadorazo. Para mí es el mejor jugador de Colombia. Sí. Eh, el rey del regateo en el mundial. Sí, pero jugador importante. Hoy hay un rey en el país. Eh, no, y el arquero le fue muy bien. Ah, bueno. a, y al, a los centrales le fue ah, muy bien también. Bueno, pero, pero estoy sí, diciendo. Los centrales le fue excelente. Estoy Uno de siendo... ellos que fue prestado por la DEA estoy... porque. Estoy... Según ustedes sí. es, tenía que estar. No, según el presidente. Porque pegó una patada Se, Según el presidente de Patriotas. Patriotas. Según el presidente sí, del Patriotas, sí, cuando sí, el jugador claro. Reyes Nacional sí, fracturó claro. a Fernández de Patriotas. A Colombia, siguiente partido contra Ucrania o contra la selección de Panamá. Ese partido se va a disputar mañana a las 10 y 30 hora colombiana y ahí conocemos el seguir, el transcurrir de nuestra selección juvenil. Es un 20 en el Mundial. Bueno, y como ya lo dijo eh, Lucio y los compañeros, cinco partidos seguidos por el mismo marcador que le ha ganado Tolima al Nacional 2-1, 2-1, 3 acá en Medellín, 2 en, en Ibagué crónica de una eliminación anunciada como estaba jugando Atlético Nacional, sobre todo los últimos compromisos y también Tolima llevaba cuatro partidos sin ganar en Ibagué crónica de una eliminación anunciada sí, pues el lo... señor González sacó pecho el domingo oh, <risa> oiga que crónica de bueno, una eliminación anunciada, no hombre eh, eh, eh, además, y lo otro, estaba... no le salió <risa> le, no le, le saltó el cuello le, al señor le preguntar acaben con eh, el Nacional, ahí les eh, quedé el cuero acaben acá, con acaba el Nacional a preguntarle al presidente. dancen sobre él ah, usted que está muerto de la dicha porque estamos afuera de todo. Dancen, no, no, sí. tranquilos. Armen, armen el baile, salen no, no, no, allá a bailar, no, no, el Ulaula y todo. No, no. charrúa, baila el no, Ulaula no, no, allá no, no, para vestir al minaje nacional, no, no, tranquilo. Y ¿Y qué no, no, problema? Vaya. acabo de preguntar al, al presidente nacional sobre técnico. le la sí. batucada. Sobre técnico y me dice, ahí vamos, seguimos brasileño? analizando. No el cantón. Seguimos analizando, dice el presidente Atlético Nacional, todavía no tiene el técnico. No, siguen analizando. Siguen analizando el tema, me dice el doctor Juan David Pérez. Y del Medellín ya estaremos hablando porque se pregunta por Adriana. Guerri, a los volantes recuperadores, a los, eh, recuperador, a, los eh, ¿A, eh, col, a los colegas de Tucumán, dicen que muy buen jugador, ¿no? vamos a ver qué pasa porque cuántos Hola, meses los, se ha dicho que muy y buen jugador y los 40 cracks que ya estaban listos Arlan Barrera y Johan de Orozco no hay nada, compañero. todos están de... en eso ¿no? están ah, en eso también perfecto, una maravilla una maravilla, bueno señor González Qué maravilla, seguimos saludando en la mesa del debate ah, de la periodo. polémica a Juan Diego Arroyave que defendió a capa y espada a Nacional, pero no pudo clasificar, por mucha fuerza que haga usted. Ay, ay, ay. Desafortunadamente, Rafa, pero mire que eh, con lo del domingo, domingo nacional, que no a vender humo... Jave. Ah, vas a dejar la ah, ¿Qué saludo? pasó? ¿Qué pasó con tu ah, nacional? No estás nave? celebrando, estás diciendo no, sí, no, no, no, no, no, el planeta nacional. Estás contento, baila un cagado. Todo el torneo te la pasaste diciendo que se fuera autor. Pero vos siempre. Todo el torneo la pasaste nacional. diciendo que Nacional no va nada nadie en Siempre Bueno, a ver, señor Charroa. Baila un calombre. Señor Charroa, perdóneme que lo estamos presentando al después cuando lo. Sáquenle una maridita, a ver si lo calma. Porque usted lo pidió no, yo no señor lo González, <risa> lo pide la entidad Nacional, no, porque pero eso lo pide no hay derecho. le parece. Y como Isabel González, va va usted, usted el... dijo que no, que rata, hoy no le importaba si no lo echaban, pero quiere decirle que el próximo en amarilla es usted y ah, quizá la roja. O sea, Espero roja que aquí. no sea así. Ah, si usted si no si le pide la roja a usted, usted me la A ver, No, yo no la pido. Yo no la pido. Yo Dale, No a la, la pido, la pide la hinchada de Atlético. La hinchada, no la pide. No, no, no, no. Yo la pido contra la hinchada. No, la no, hombre. No, Juan Diego, a ver si nos deja este señor, pues, que está alborotado. Termina Juan, pero feliz? Bueno, termina Juan. Decíamos que la esperanza se había mostrado en el partido anterior frente al Deportivo Cali, porque con ese triunfo se veía que Nacional podría, de su propia cuenta, clasificar ganándole hoy a Tolima y ganándole a Junior aquí en condición de local y estaría en la final del fútbol colombiano la gente habla que es que Alejandro Restrepo Alejandro Restrepo le correspondió a él tomar el equipo ante la salida del técnico Autori ha pasado con técnicos interinos en Colombia pasó con Wilson Gutiérrez en Santa Fe no tomó a Santa Fe y quedó campeón Héctor Cárdenas en el, con el Deportivo Cali también hizo una muy buena campaña siendo interino entonces por qué no se podía albergar esa esperanza sí, buena que la echaron. esperanza la es esperanza bien. es lo último que se pierde, y creo que eso aspiraba a la gente de Nacional, él tomó un barco, tomó, trató de darle una, una, un norte, infortunadamente no se logró. Hoy mmm, el nivel de jugadores otra vez, jugadores que no estuvieron a nivel, jugadores que entrega eh, el equipo en, en general no estuvo a la altura, así que creo que ya es el momento esta semana para comenzar a hacer la reingeniería en, no es que no en cuanto al tema de jugadores y en cuanto al tema del técnico. Creo que esta es semana... Hombre? Estamos de mora, estamos en ¿Vos mora. Vos dijiste que el técnico no es Estamos en mora. Vos dijiste que el técnico no es Osorio. No es Osorio? Porque, Dije, y porque me parece o que Osorio si se no va a tener a el final. técnico, se debe nombrar esta semana para ya comenzar a hacer. Se la debe nombrar el hoy. Se debe nombrar hoy. No cuál está aceptado hoy domingo. Porque hay equipos que ya comenzaron pretemporada de los que están eliminados. Ya comenzaron pretemporada de los que no están participando. Entonces, se termina este torneo y creo que ya es. Tiempo suficiente para comenzar a ser el nacional del segundo semestre 2019. Entonces, hay que pensar en todo esto. Y ojo, no solamente la parte deportiva del equipo, hay que pensar un poquito en el tema de reingeniería también en la parte administrativa, porque todo esto es consecuencia, consecuencia de malas gestiones en el tema administrativo. Entonces, me parece que es el momento. Lo de hoy ya. Listo, tema pasado, el miércoles a cumplir calendario y esperemos entonces qué pasa con este nacional, mi querido Gol. Bueno. En la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida, ahora sí, al charrúa, hable, diga. Pero me, queda me a... que celebra, María, no queda bien que se le esté a los muchachos. Pues no, le voy a dar roja. ¿Si me pide el eh, llano, No, no, sí. no. Ah. Lo que pasa es que cuando pues un, alguien no está hablando, cuando alguien está hablando, ah, uno pero respeta. Pero uno tiene que si no Ya Entonces, que va a hablar. Des, des, tranquilo, hable. Lo único que digo es, Juan Carlos Osorio, técnico, usted tiene la respuesta. En sus manos está el balón. Usted es el que tiene que decidir sí Usted decide hoy, mañana hay técnico en Nacional. Sí, el profe tiene, tiene todo ahora, ¿no? Tiene todo para, para poder asumir claro, en Nacional. No. no es un tema económico, es no un te tema de contrataciones, Nacional. es un tema de llegar a un acuerdo con los dirigentes. Pero de un lado, bla, bla, bla, del otro, bla, bla, bla, los dos eliminados. Medellín primero eliminado y ahora Nacional. Y esta semana, señores, y esta semana fue negra para Nacional. A mitad de semana afuera de la Copa Sudamericana. Y ahora, no hoy, semestre. afuera del campeonato. Y yo soy el malo de la hinchada todo de Nacional. El nacional fue malo, todo el Vengo diciendo hace tiempo de que Nacional viene jugando mal. Les dije que no se veía el trabajo de Autori. Y ahora les voy a decir a los hinchas de Nacional que la bomba no es de ahora, no es de Juan David Pérez y, lo, y, y toda esa, esa gente que está ahora a cargo de Nacional. No, es de atrás, es de atrás. Pasado, pisado, no. Pasado pisado pero con antecedentes Hay que retroceder Y buscar dónde empezó La cosa, dónde empezó A agrandarse la cosa, porque el agujero nacional Hoy es enorme Ha tocado fondo, fuera de la Sudamericana y fuera del campeonato local Se van a dedicar ahora a pasear Luciano Nacional se va a dedicar a pasear Porque ahora viene la Copa América Y tiene un montón de tiempo nacional Para poder trabajar Y Medellín Medellín ¿Qué hablas de Medellín hace rato que está paseando? Fue el primer eliminado, Gustavo. Medellín tiene más tiempo todavía para poder trabajar. Pues si tiene un, un, un técnico nuevo, si tiene jugadores nuevos, a llegó puro el argentino, crack. hay que verlo en la cancha. Tiene puro crack. Antes que me vengan a decir a Lessi Mendoza, ¿qué le parece? No lo conozco, lo tengo que ver trabajar, lo tengo que ver dirigir para poder dar mi opinión. Acá yo no voy contra ni a Nacional ni a Medellín porque no soy a favor ni de uno ni del otro, simplemente a mí me pagan por opinar. Y lo que digo es mi versión, pero no estoy ni en contra de Nacional, ni en contra de Medellín. No pedida, y por más aceptada. que Luciano me quiera tirar a mí la hinchada de Nacional, y por más que Gustavo me quiera tirar a mí la hinchada de Medellín, no lo asumo y no lo absorbo, porque no es así. Simplemente vengo diciendo, Medellín no jugó nada y quedó eliminado, ¿sí o no? ¿De qué adelanta tener el goleador del campeonato si quedas afuera y ni siquiera clasificas entre los ocho? Medellín, Nacional, eliminado de las dos competencias. Le pegó muy duro quedar afuera de la Sudamericana por goleada frente a Fluminense en Brasil. Por goleada, fue un baile de Fluminense en Brasil. ...y ahora queda eliminado del campeonato local... ...es tu alegría... ...mucho... Es tu pero dicha? mucho por analizar... ...es tu dicha? ¿Tiber ¿Dónde está está? a la Fluminense... ¿Dónde está ¿Ese ...es tu dicha... ...el problema no es el ...yo, la no soy el problema... El ...simplemente doy mi opinión... ...si ustedes quieren seguir viendo el fútbol de espalda... ...problema de ustedes... ...yo veo a mi manera el fútbol... ...y la verdad... ...ni Nacional ni Medellín... ...fueron suficientes... ...para estar entre los ocho... ...o seguir adelante en un campeonato internacional... ...los dos... ...los dos... Este, este primer semestre del año para el, olvido, para el olvido Bueno, muy bien, Charla Vamos a hacer esta pausa comercial Y ya regresamos con ustedes en el Superdebate Ya vuelve el Superdebate Por Teleantioquia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 Proseguimos en el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Quiero recordarles que este debate, todos los días de lunes a viernes, de 12 del día 3 de la tarde, a través del 9 10 AM en la ciudad de Medellín, y para los que están en el exterior, en cualquier rincón del mundo, www.rafagol.ly. Lunes a viernes, incluyendo los festivos. Así que mañana tenemos lunes festivo el programa. ...y donde calificamos uno a uno la actuación de los jugadores. Esta semana Nacional jugó en el Atanasio Girardot la Copa Sudamericana. Debuto despedida de un solo partido, perdió allá en Río. Ahora en el Atanasio su, eh, ganó 1-0 porque no le alcanzó. Y voz habló con los hinchas de corazón sobre lo que pasó realmente el día miércoles en la noche. Y con los hinchas... ¿Qué dicen los hinchas? ¿Quién debe ser el nuevo técnico de Nacional? Eso habló Don Elkin La Voz con los hinchas de corazón. Elkin La Voz. Voy a saludar al hincha de corazón, hincha de Atlético Nacional y le voy a entregar por su fidelidad esta visera, cortesía Funcron, la visera oficial de los hinchas de corazón La pregunta es, ¿Quién debe ser el técnico de Atlético Nacional? Señor, que Dios me lo bendiga Le pongo esta visera, ¿Quién debe ser el técnico verde para usted? Pues en este momento lo tengo como no en la cabeza Porque me imagino que deben ser un técnico tanto nacional como extranjero distinto a los que han estado siempre Don Jackie Posada, Rafa Gol Radio y Televisión. Rafa Gol al aire, a través de Facebook Live y a través de la voz del Río Grande 910 de la M. La pregunta es, ¿quién debe ser el nuevo técnico de Nacional? Para usted, ¿quién debe ser? Para mí el técnico de Nacional debe ser Leonel, a pesar de todo, no, el hombre no, maneja... No, se... no, oh, no, el déjelo, déjelo, déjelo. No, a pesar de todo, no, él no, maneja no, buena actitud en no, la raya y esa es la energía que necesita... ¿Para el... usted quién debe ser el nuevo técnico de Nacional? Pensamos que debe ser Osorio, sinceramente... Carlos Osorio, Juan Carlos Osorio, le va a entregar esta visera cortesía Funcron. ¿Quién debe ser el nuevo técnico en Nacional? Osorio, Osorio. Señor, venga, ¿quién debe ser el técnico del verde? El propio Osorio, que vuelva el profe. ¿Quién debe ser el técnico de en... Nacional? Osorio, Osorio. Juan Carlos Osorio. Vea, yo le entrego esta visera cortesía Funcron. Se ve bonita usted. ¿Quién debe ser el nuevo técnico? Osorio, Osorio, Osorio. Juan Carlos Osorio. ¿Quién debe ser el nuevo técnico? Osorio, Osorio, Osorio, Osorio. Juan Carlos Osorio. Nacional, sí. Vea, señor, le entrego esta visera cortesía Funcron. ¿Quién debe ser el nuevo técnico? técnico de Atlético Nacional, señor? Eh, Juan Carlos Osorio Juan Carlos, ¿quién debe ser para usted, Caperucita Verde, el nuevo técnico? Juan Carlos Osorio ¿Usted qué dice? El profesor Gamero Gamero, para usted, ¿quién debe ser el nuevo técnico? Suárez Suárez, Luis Fernando, ya, le entregó esta gorra bonita, cortesía Funcron, en la visera oficial Que Dios me lo bendiga, amiguito Gracias Osorio Juan Carlos Juan Carlos Osorio ¿Y usted qué dice? ¿De qué? ¿Quién debe ser el nuevo técnico, el verde? Valverde Valverde, bueno, Valverde Aquí le pongo, venga, venga, venga, póngasemela aquí, la cachucha de FUNCRON. ¿Quién debe ser el no técnico nacional? Juan Carlos o Osorio. Juan, Juan Carlos Osorio. ¿Será? Le pongo la cachucha oficial de FUNCRON. ¿Quién debe ser el no técnico del verde? Osorio. Osorio. Le pongo esta gorra cortesía FUNCRON. La protesta por el semestre. ¿Quién debe ser el nuevo técnico de Nacional? ¿Quién debe ser el nuevo técnico de Nacional para usted? Osorio, Osorio. ¿Usted qué dice? Que venga, Osorio. ¿Quién debe ser el nuevo técnico de Nacional? A Carlos Osorio. Es la hinchada del equipo atlético nacional después del partido ante Flamengo. ¡Que se vaya Esta encuesta y después del partido ante Fluminense con la eliminación de Nacional, esto dicen los hinchas de corazón, son hinchas de Nacional. ¡No! ¡No! Disgusto de los hinchas de Atlético Nacional, desde luego, porque. Perder la Copa Sudamericana, el equipo no anda bien. Hoy vuelve y pierde, así que la cosa complicada en Nacional. Piden, según la encuesta, la mayoría quiere a Juan Carlos Osorio. La derrota, obvio, con el Fluminense de Brasil, dolió mucho, señor González. Obviamente que dolió. Y como aquello que la voz del pueblo es la voz de Dios, tengo una pregunta: ¿Será que en Nacional si admiten la voz de Dios? sus altas jerarquías eso sí con Juan Carlos no vayan con el cuento de que ponga 40 juveniles porque este hombre es ganador y es de pedigrí de recorrido y no va a sacrificar un prestigio por complacer los caprichos de tal o cual dirigente de Atlético Nacional será que la directiva de Nacional pues, oiga lo que nos contó los ahorita que están estudiando ...que están estudiando, ¿estudiando qué hombre? El técnico de Nacional hace rato tenía que estar nombrado. Y si la voz del pueblo es la voz de Dios y se respeta... ...el próximo Timón El Verde se llama Juan Carlos Osorio. Y debe haber dolido más, espero que esto no me cause la Tercera Guerra... Eh, ...o el inicio al menos de lo que voy a decir. Que duele aún más mazo, le debe haber dolido no. más... Al hincha Atlético Nacional, que Nacional al minuto 3 hizo el primer gol. Tuvo una eternidad de partido para hacer dos goles más, solamente dos goles más. Y los pudo haber hecho, pero... No sé si no les dio la gana o qué pasó Cuando se dijo que se estaba esperando y se estaba analizando Pero yo no creo que solamente de Nacional hacia Osorio o hacia otros técnicos Yo creo que también desde Osorio hacia el Nacional Osorio debe estar analizando Si son capaces de contratarme lo que yo estoy pidiendo para reforzar al Atlético Nacional Que tienen que ser muy, de muy buena calidad y no solamente dos o tres ya, ya como terminó el equipo tienen que ser por lo menos cinco o seis jugadores Por lo menos medio equipo de medio para arriba sobre todo y lo que conocimos esta semana y lo dijimos en radio, Rafa, y televidentes, se terminó el equipo de ciclismo de Manzana Postobón por cuestiones de doping internas. La organización Ardila Lule lo acabó, no puede ser. Está invirtiendo millones de dólares en ese equipo. Era nuestro único equipo internacional de ciclismo de Colombia en Europa. Lo terminaron. Lo que conocimos es que esa plata que invirtió la organización Ardila Lule en el equipo de Manzana Postobón lo trasladan ahora para Atlético Nacional para poder hacer inversiones de gran categoría. ¿Pero cuándo llega ese dinero? Porque es que el problema de Nacional actualmente es ese. La preocupación es, sí, Juan Carlos Osorio, sí, los refuerzos, sí, la gente que pide Osorio. Y Juan Carlos Osorio no pide a cualquiera. Él pide jugadores de él para que se acomoden al sistema de él y son jugadores para el club costosos, traerlos desde de un costo alto. Entonces viene el tema. ¿Por qué la directiva no se ha decidido? Porque primero deben estar pensando en el tema económico para poder resolver el tema del técnico. Si no se arregla esto, yo creo que por ahí no vayan a dar un tumbo y estén dando un nombre que no guste la hinchada verde. El problema de Nacional es la falta de goles, la carencia en el poder ofensivo. No hay quien la meta, clarito. Más claro, más, más claro imposible. No hay quien haga los goles en Nacional. Usted dirá, Cepelini no es el goleador y es el que ha hecho varios goles. Barcos. Sí es goleador, pero su físico no está para 90 minutos Y es un jugador que deja todo en la cancha Por la entrega no se le puede decir absolutamente nada Pero los años no vienen solos Y Barcos viene a jugar sus últimos años como futbolista profesional aquí en Atlético Nacional Juega de lateral izquierdo, juega de media cancha, juega de enganche, juega de puntero, juega de delantero La verdad a Barcos le falta solamente barrer, hace de todo Pero el físico no le da y está para jugar 45 minutos, me animo a decir que hasta menos y esta pausa le va a venir muy bien a Hernán Barcos Pero también tiene problemas nacionales En la media cancha, en la defensa No en el arco Cuadrado ha sido la figura, por más que lo critiquen Bueno, ¿qué, qué opinan a esta hora los hinchas, los cibernautas Con este tema tan candente de Atlético Nacional? Y no sé si hay preguntas, el final. Claro, hay muchas preguntas de los internautas Y la opinión del hincha de corazón Yo creo que hay casi que unanimidad en el Twitter, Juan Wilson, Andrés Gómez, Andrés Galindo, Oscar Chapi, Gaviria. Hablando de los jugadores que eh, deben salir, dice, por ejemplo, Ju Judiga, fuera a todos, le preguntan a Don Luciano, ¿hoy se salva algún jugador de Atlético Nacional? Pre pregunta Jason Betancourt en torno a la derrota ante el Tolima. ¿Salva alguno usted el día de hoy? Del partido de hoy, salvo a Cuadrado, el menos culpable de todo lo que le pasa a la saga de Nacional. Le preguntan a don Gustavo Osorio, escarlata número uno, le dice, Gustavo, ¿qué sabe del nuevo jugador del conjunto deportivo Independiente Medellín? ¿Es un volante de marca a marca o es un volante mixto como tal? Sí, es un volante los que ahora llaman Mediocentro, viene del Club San Martín de Tucumán. Dicen que es bueno, que es muy bueno, dice el periodismo argentino, y esperemos que sea realidad. Le dice a don Augusto Velosa, Augusto, ¿usted cree que con lo visto, esta pregunta se la hacen desde Bogotá? Desde Bogotá, Augusto, ¿Millonarios es el más...? Eh, importante de los ocho que están en Colombia en este momento, el superior o cree que en el grupo donde está Nacional hay otro que le puede afrontar ese campeonato yo digo una cosa, que no hay un equipo en Colombia que más se parezca a su técnico ¿no? como es Millonario Zapinto un equipo ordenado, serio, responsable, seguro vamos a ver si eso le alcanza para el título ¿no? le preguntan a don Juan Diego Arroyave Leo, Leonardo Casas dice bueno, se terminó el equipo de Manzana-Postobón ¿Esto es importante para Nacional? ¿Entraría plata por no estar otro equipo de la organización compitiendo en el ciclismo? Pues lo que se ha conocido es que este dinero ya queda para invertirlo en Atlético Nacional, que es la única pues, entidad deportiva que le queda a la organización. Esperemos que toda ese, esa cantidad de dinero que invertían en ese equipo de ciclismo, pues hombre, la encaucen bien para contratar bien y que vuelva otra vez a resurgir el Atlético Nacional. Le preguntan y le dicen al charrúa, Jorge Cadavid, todos lo hacemos mal, somos un desastre total, se perdió, se perdió el rumbo y dice Peralta, ¿será que están esperando que la niña Ardila recomiende al nuevo cuerpo técnico de Nacional? ¿Qué piensa usted de la influencia de la hija del dueño en el equipo? Sinceramente hay que separar, o sos empresaria o trabajas en el club, las dos cosas es imposible. Aunque es muy común en Europa y si quiere plantear algo que hace en Europa aquí la verdad están a años luz porque no se puede no se puede hay un montón de cosas en Europa que se dan que aquí lamentablemente no se tiene. Bueno, Don Elkin, gracias y Don Rafa Gol le preguntan a usted sí. y le dicen Rafa Gol quién debe ser el técnico de nacional para abrir el técnico de Gloria nacional pregunta. ahí lo tiene, se llama Juan Carlos Osorio porque es que Alexis eh, hablan de Gamero, de Suárez. Mire, en, en la mejor campaña de la equidad con Alexis, con Alexis García, fue a dirigir a Junior. Perdió seis partidos, seis por tres, 18, 18 puntos, se clasifica con 30, ¿verdad? ya está eliminado. Le dieron de baja. Lo mismo le pasó a Suárez, lo mismo le pasó a Gamero y lo tuvieron que sacar. Entonces ya la experiencia nos dice que es mejor bueno conocido que malo por conocer. Y como Osorio han dado los resultados, inviertan el billete, a ver si van a invertir la plata de, del equipo de Postón, pues ahí está. Lo primero que tienen que contratar el técnico y contratarle jugadores. La pausa y ya regresamos con ustedes. Y la pausa la hacemos a nombre de Funcrom, servicio de corte, estampación, sublimación, vinilo, textil y mucho más. Si buscas desarrollar tu mouse, estampar campañas publicitarias o políticas, llámenos. Funcrom, 16 años estampando tus ideas, síguenos en Instagram como Estampados funcron Ya estamos con Colanta y a mí me gusta el nuevo yogur búfalo de Colanta. Delicioso, cremosito y rico en proteínas. Mm, y yo prefiero el yogur tradicional de Colanta con trozos de fruta y agradable sabor. Mm. En cambio yo prefiero el yogur vida. ...el que eleva las defensas... ...diariamente lo doy a mis hijos... ...y qué tal el yogur griego... ...rico en proteínas... ...en lo máximo y bajo en grasa... ...y ni qué decir... ...del Superboom... ...yogur con cereal... ...ideal para el desayuno... ...para la noche... ...a cualquier hora del día... ...Superboom colanta... ...y el yogur light con cereal... ...y arándanos de colanta... ...qué tal... ...a mi señora le encanta... ...y a mí también... Y a mí que me den un yogur delicioso, sin fruta, con mucho sabor. Me encanta. ¡Ah! Bueno, ya estamos con DirecTV. Ya viene la Copa, la Copa, la Copa, la Copa, la Copa América. Y si Juan Fernando Quintero no se pierde la Copa América, pues yo tampoco. Para yo, eso tengo a DirecTV. Yo voy a ver los 26 partidos de... La Copa América en HD, los veré en HD los 26 partidos de la Copa América por DirecTV. Nuestra selección Colombia va a ser una Copa América espectacular. ¿Y dónde la podemos ver, muchachos, en Colombia? Hay que inscribirse en DirecTV para poder ver la Copa América. Que no te pase lo del Mundial. Marca ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Desde cualquier ángulo, con el sistema multicámara y desde cualquier lugar con DirecTV GO. DirecTV, lo esperamos en la Copa América, llame a Medellín 605-2630. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia.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 Seguimos en el superdebate y ya tenemos los resultados de la jornada. ¿Cómo será la próxima fecha? ¿Y cuál es el equipo y la plaza más taquillera del fútbol en Colombia? Todos los datos con el hombre del termómetro. Carlos Alberto Arbeláez, buenas noches. Buenas noches, Rafa Guilherme, nos presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias en la fecha número 5 de los cuadrangulares. Regular presencia de público en los estados del país, la principal en Barranquilla, con 20.229 espectadores. La segunda en Ibagué, donde asistieron...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 ...305.724 espectadores... ...los resultados en el cuadrangular... ...A, Magdalena 1, Millonarios 1... ...América 0, Pasto 3... ...en el cuadrangular B... ...Tolima 2, Nacional 1... ...Junior 2, Deportivo Cali 0... ...las posiciones están así... ...en el cuadrangular A... ...primero Millonarios tiene 11, Don August... ...segundo, Pasto con 10, tercero... ...América con 6, cuarto Magdalena 1 punto... ...y en el cuadrangular B... Primero es Junior con 9, segundo Tolima con 9, tercero Cali con 4 y el cuarto es Nacional con 4 puntos eliminados los dos, Cali y Nacional. Y la próxima fecha se jugará así, Millonario enfrenta al América. El próximo miércoles, Pasto enfrenta al equipo Unión Magdalena y en el cuadrangular B, el Cali será rival de Junior y Nacional enfrenta al equipo de Deportes Tolima. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, gracias don Carlos Arbeláez. El miércoles entonces será el partido de cierre Aquí en el Atanasio El Nacional recibe al Junior de Barranquilla Que hoy derrotó al Deportivo Cali Bueno, de Medellín está preguntando la gente Bueno, los jugadores ya llegaron Las nuevas contrataciones Quienes vienen al final a reforzar a Junior de Barranquilla, don Gustavo Soria, A Medellín eh, Perdón, al, al ah, Medellín Estamos Medellín. todos confusos No, no, al, al, con, al, al, con... al Medellín Sí, eh, <risa> se presentó esta semana al señor Adrián Arregui Nuevo jugador que viene de San Martín de Tucumán Es más, se puso la camiseta número 8 Va a jugar con el 8 Y hablamos con varios periodistas argentinos Que contactó don Augusto Velosa Y todos dijeron que era muy buen jugador Esperemos que en la cancha lo demuestre. Necesitamos eso. Ahora, la otra, la otra noticia. El día viernes se reunió la directiva del Medellín con Andrés Cadavid. Con Andrés Cadavid. Y no han llegado a un acuerdo por el alto pedido del jugador. Esperemos que los unos y los otros se bajen porque él dice querer a Independiente Medellín, que es hincha del Medellín, querer jugar en el Medellín. Y los directivos también... Yo creo que deben hacer el esfuerzo porque un jugador de esta categoría se necesita para arreglar la defensa. Medellín si descartó fue a su volante armador que estaba pensando en uno de los tres. o yo, eh, Johandri Orozco, eh, el jugador Harlan Barrera o Alexis Zapata. Se descartó lo de Zapata, el zurdo volante armador del envigado. Pedía dos jugadores el envigado más una cantidad de plata. Medellín no aceptó esa situación. Y entre los jugadores que pedía ver Valencia acaba de firmar con el Cúcuta Deportivo uno de los punteros zurdos que tenía Medellín. Creo que una de las cosas, Rafa, que hay que tener en cuenta con este Medellín es la contratación. Y mire que para empezar un proceso con el técnico y Mendoza, esta es la hora que ya debería el equipo tener un porcentaje muy alto de los jugadores contratados. Apenas va uno, Adriana Regui, argentino. Falta mucha gente todavía. Porque señor? porque el técnico había dicho que arranco la pretemporada, así con toda la... ¡Arranco la pretemporada, no joda con toda la gente nueva! Tiene uno, uh -huh. tiene uno. Entonces, ¿cuál fue la bulla, pues? ¿Cuál fue la laraca? Casi que en plan amenazante hacia la directiva del Medellín. ¡Necesito los nuevos jugadores! Tenés uno. ¿Dónde están los demás? Y ya va una semana de pretemporada. Ya empezó mal la cosa en el Independiente de Medellín porque... Dio a conocer de forma oficial, con palabra del presidente y con voz del propio jugador en su audición partidaria Cuando el mismo día había una conferencia de prensa en el Atanasio Girardot Al respecto de dar a conocer al jugador, o sea Dio primero en la audición partidaria y después en la conferencia de prensa Un mamarracho, un mamarracho lo que hicieron en el estadio Atanasio Girardot Una tomadura de pelo a todos los periodistas Segundo, a Arregui si usted amigo televidente, amigo amiga televidente conoce algún periodista argentino que hable mal de, de algún jugador argentino avíseme avíseme porque para ellos ellos son los mejores del mundo y siempre así o oh, no no conozco ningún periodista argentino que hable mal de algún jugador argentino no yo sí pero conozco pero tampoco como se No, Arregui, yo sí conozco Arregui. eso y tampoco no lo conozco, conozco a y tampoco conozco ah. ningún periodista uruguayo que haya hablado mal de ningún jugador de esa nacionalidad yo sí dije pues que sí ese es pelín era un jugador del montón yo sí dije conozco que José Pelín no es del montón, señor, dije que Jonathan Barbosa no lo conocía Bobo, a nadie, Charrua, que cuando tuvo independiente de Medellín advertí, una mentira. Yo, si tengo que hablar mal no, de los uruguayos lo voy a hacer, Charrua, y si tengo eso, que hacer bien lo voy sordo, a hacer hermano, también. Okay. Usted es sordo. No me venga yo, a mentir a mí ese verso, yo, no va, yo, no va. Mira, si lo conozco y yo, sé que juega mal lo voy a decir, y si lo conozco y sé que juega bien lo voy a decir. Yo antes que Pelín es del montón, ni es bueno ni es malo, es del montón y es la realidad. Le dije, Jonathan Barbosa al Medellín. No juega, no yo lo conoce antepuse. nadie. Venía de cerro. Yo, ¿Y dónde yo, está Jonathan Barbosa? Yo antes puse. Yo antes puse al comentario, dije. Los periodistas que contactamos en Argentina dijeron que Arregui era buen jugador y que conocía la posición y que era iniciador de juego. Y Amisame. eso era lo que necesitaba. que aparte tenía liderazgo, que es el Ojalá hombre, lo demuestre. El hombre que hace es rato, el cual adolece argentino. independiente bueno, Medellín. Pero agregué que el señor Charrué es sordo y claro, no que solamente, solamente escucha lo que le conviene, porque usted opinión. es muy taimado, señor. Mire. Y agregué, quiero verlo en cancha. Y es más, escribí pues en Twitter en a los hinchas de Independiente me Medellín que me preguntaron. Que si yo me atrevía a decir algo, yo digo, no, lo quiero ver en cancha. Después de que lo vea, entonces bueno. entramos en el análisis si es bueno o malo. Esperemos a ver que esta semana se concreten las nuevas, claro, las nuevas figuras que van a reforzar Oiga, el cuadro de la sí, el Esta semana hablamos... Desde luego con colegas. La pregunta, la pregunta, mire, la pregunta de esta noche es ¿quién es el actual campeón de la Copa Sudamericana? Y la respuesta la tienen Don Tito Puchetti y el profesor Magnoli de nuestro canal Directive. Buenas noches, compañeros, ¿cuál es la respuesta? Yo soy Tito Puchetti, estoy acá con el profe Mañoli Y sí, el, el actual campeón de la Copa Sudamericana es Atlético Paraná Estoy con dos figurones que hacen parte de DirecTV ¿Qué le pasó a Nacional Profe en la Sudamericana? Y realmente lo mismo que le pasó en la Copa Libertadores No tiene ropa para afrontar eh, partidos internacionales, lamentablemente esto no es Atlético Nacional, Atlético Nacional estamos acostumbrados a verlo, que sale una figura y entra otra figura, hoy no tiene mucho más que esto. Esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Goltito, da como piedra, hombre, no estar con el verde en fases siguientes. Sí, a Nacional le pasaron varias cosas, ¿no? Es increíble el nivel de autodestrucción desde el año 2016 para acá, lo que ha pasado con Nacional, el equipo que pudo hacer historia a partir prácticamente el fútbol sudamericano en dos y convertirse en el único equipo de ganar la Libertadores y la Sudamericana, todo el mundo sabe qué pasó. Pero a partir del 2016 vino un, como una actividad de autodestrucción, de sacar a la gente valiosa, de ir cambiando a la gente que no tenían por qué cambiar. Y terminó en esto, en, una, en un año donde prácticamente no se pudo traer lo que querían, con demandas multi... multimillonarias, multimillonarias y con un equipo que no pudo pasar de la segunda fase de la Libertadores ni de la segunda fase de la Sudamericana. Esta sección se llama Pensando en Grande. Usted se amañó en Colombia, pues. Totalmente, 17 años y esposa. ¿Qué quiere que haga? ¿Me vaya? No, no. hombre, quédese aquí. Y aparte en DirecTV estamos bárbaros. Tito, dele cambio a Rafa Gol Rafa, hacemos el cambio, Rafa Gol con Rimula. Que, ¿Se acuerdan el ciclillo con Rimula que vimos? No, yo estaba muy viscosidad. chiquito, yo lo escuchaba usted. Decía, creo. haga el cambio con Rimula que mantiene la viscosidad y el motor le dura más. ¡Rafa Gol! Mañana le cobró la factura, dale. Bueno, ahí estaba la respuesta y vamos a ir rápidamente, don Luciano, para que me regale un número del 1 al 217. Deme 10 segunditos cronometrados. A ver. Qué bueno escuchar, espero verlos. Espero verlo. Porque anunció dos jugadores por allá, dijeron que eran unos ancianos con las piernas podridas. Y que no tienen nada que dar en Colombia Dos muchachos que por ahí están circulando Patricio Cuchi Y sin trabajo Nación. Y Facundo sí. Ya Deme el número El número de cuán, de dónde, a dónde Uno al 217 120 El número 120 corresponde al señor Saúl Pera. Vive en el barrio Los Colores de Medellín Seis personas vienen en el programa Tres hombres, tres mujeres Gustavo El número 8, el que se pondrá a reggae Lina Acevedo vive en el municipio de Barbosa. Ocho personas ven el programa, cuatro hombres, cuatro mujeres. El primero, Rafa, el que llamó, el número uno. Para Gladys Vélez de la Ciudad de Medellín, cinco personas ven el programa, dos hombres, tres mujeres. El 039, 039, 039 se la llevó. Andrés, <risa> está viejita, Andrés está bien, Velázquez, ¿sí? Barrio Santa Lucía, Medellín Cuatro personas ven en el programa Dos Hombres, Dos Mujeres Charrúa Uruguay va a seguir siendo el rey de América Va a ir a Brasil a buscar la copa 16 No tiene confianza. El número qué, el número qué 16. El número 16, Salveiro Restrepo de Castilla Cuatro personas ven en el programa Dos Hombres, Dos Mujeres Su vitrinazo, Luciano A John Bayro y familia Camillero John Bayro en la clínica Las Vegas Y a Don James en la floresta a Joaquín López en el Consejo de Medellín, Carolina Cerna en el Hotel Cabo de la Vela y Jaime en los 60. A Juan Carlos Restrepo, Wilson del Valle, Ani Hernández en Medellín, en Miami Roberto Burgos y en Orlando, Estados Unidos, a Jean Paul Joao, Emily Joy y Lauren Vanessa Venosa Para una gran colonia de abejorral en el barrio San Javier, todos hinchas del Medellín, Héctor Alonso Álvarez, Diana Bedoya, José Manuel Álvarez, Simón Álvarez, Laura García, Fabio Laurán y Daniel Mauricio Ríos López para toda, toda la gente y el personal del Hotel Cabo de la Vela, para mi esposa, un beso, y para mis hijas en Uruguay, y para toda la gente de Rivera y Montevideo, Uruguay. Para Jader Kenio, hincha del medallo, Jorge Lechona, allá en el Parque de Belén, Manuel Alejandro Moreno, concejal, igualmente don Héctor Preciado, Ana Carolina Valencia, mamacita hermosa. Bueno, y también para la gente de Sabaneta, a don Daniel, el popular cura, se nos acabó el tiempo. A todos ustedes, muchas gracias.